a probar como siguiente O sea, que si ahí puedo ser un poco más alto Ok Me llamo Está bien No, no, porque la de como a como siguiente Yo no puedo estar de aquel lado, tengo que estar de este lado Cuando pongo los títulos porque si no el programa se llamaría Andy y May, no es la historia, May y Andy. Sí, si no había de... caído en Sí, sí, sí. Eh... Voy a estar atento a lo que vos digas, pero para que un quedo <tose> estático, me quedo quieto yo <risa> <Bueno. risa> había que ser No, pero yo decía que, o sea, toda esa diferencia de que ya más adelante y vamos a pasar. Claro. Y además de que no se ven los pies y no se ve dónde está el parado de cada uno. No, no se sé ve si vos estás más, atras, ya más adelante. <risa> Hola a todos! ¡Woo! ¿Cómo están? Estamos en la nueva edición de May y Andy. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Y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 de todo de calores ¿Ah, sí? tienes que ver este es mágico a ver ah mirá loco. <risa> imagínate <¿sí, a> dragada <risa> loco y <risa> después le voy a agregar efecto de salen las luces de ahí <risa> que está pasando aquí ¿no? a ver la idea es de la economía nazi la, ec ¿La economía ¿Sí? nazi la economía qué nazi nazi ¿Sí? Hola, antes que nada vamos a saludar a los siguientes grupos de youtubers: a ah, youtubers creciendo, youtubers creciendo juntos, al grupo youtubers latinoamérica. Que bueno, muchos de ellos nos mandaron saludos, como por ejemplo, eh, no sé, acá está con una B, no sé quién es, pero dice mira, mucho éxito creciendo. Ah, ver tu, ver tu canal creciendo día a día. Eh, a ver, vamos a empezar. <risa> Vamos a arriscar todo de nuevo. ¿Ah? Otra, otra toma, a ver. Bueno, van pasando los días, van pasando las semanas, chicos que miran nuestros videos, a quienes. Eh, dejan sus firmas se suscriben a, a ambos canales al canal Andy Glam también que gracias por la colaboración en mi canal gracias. y gracias a también ahora les dejo chicos la parte que todos quieren porque en realidad quieren ver la a parte de Andy linda <risa> así que ahora les decía bye. Les decía les dejo la parte que ustedes quieren ver la parte de Andy les bueno, eh, les quería agradecer por todos los comentarios, por las propuestas de casamiento uh, y por todas esas cosas. Eh, bueno y los jamón. No, para, para, para, para, para. Me equivoqué de corazón. Los jamón mucho, jamón con queso. Y bueno, perdónenme por ser tan, tan melina. Quizás soy así, así Y... Bueno, sigan sigan siguiéndome Sigan siguiéndome Follow me Y... Bueno, suscríbanse y también pues Háblenle a sus amigos de... Esta... Pinche loca Que está... Haciendo videos Y... Bueno Me voy a crear un Facebook eh, para este canal, y bueno, cuando ya lo tenga listo, les voy a decir el nombre. Y bueno, me van a poder hablar por ahí. Bueno, poder hablar conmigo. Y bueno, eh. yo no sirvo con esto. <ríe> y así <ríe> de un fracaso. Eh. Bueno, y, y les mando saludo a todos mis amigos que seguramente ven este canal. Y bueno, ustedes sí, también los amo. Y bueno, eso. Los quiero. Uh, pues, ahí está. Mm, me salió, me, salió, me falta el saludo. No dijiste el bail. No dije el bail, fue como... ¿qué? Bueno, eh, y nos vemos en el próximo video. Bye.